Como lo habíamos anunciado a un inicio, en esta ocasión estaremos informando acerca de cosmética vegana, pero también en una feria en la cual usted puede participar, que ha sido denominada Feria Arte Libre, desde hoy hasta el día viernes en San Pedro. Pues si es que usted quiere conocer estos detalles, en qué consiste la cosmética vegana, que no tiene ningún producto químico que pueda llegar a dañar la piel, pues lo estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar a Estefanía Asturizaga, creadora y productora de Green Beauty. ¿Cómo estás? Oh. Un gusto que nos gracias, acompañes. muchas gracias Bienvenida. por la invitación. Bien, coméntanos acerca de eh, la cosmética vegana, específicamente mm -hmm. en qué consiste, porque muchas personas sí. dicen, eh, yo uso maquillaje pero llega a dañar mi piel, llega a irritarse se claro. seca. Por los químicos que tiene. Exacto. Sí, ¿Esto es natural? Sí. Eso es totalmente natural, sin ingredientes tóxicos, ¿no? Y es eh, totalmente comestible. Entonces, ahí uno también se da cuenta es cuán natural es, ¿no? O sea, no sé hasta dónde uno se puede tomar su shampoo o comer, ¿no? Ahí y ahí uno ya dice no es tan natural, ¿no? Aunque la etiqueta diga, ¿no? Entonces, ahí hay como un un marketing detrás de la, eh, del tema natural y que está como en boom ahora, entonces no todo lo que dice natural es realmente <risa> natural. natural. Sí, sí. ¿No? Entonces, y vegano, bueno, yo no sé si toda la gente ubica el tema vegano, pero quiere decir eso, ¿no? Que no tiene ningún ingrediente de origen animal en el producto y que tampoco ha sido textado en animales, ¿no? Porque mucha de la industria, sí. industria cosmética hacen experimentos con animales y este no es el caso. ¿no? Y esa sí. es otra lucha, ¿no? Que estamos el, el luchando free, sí. animalistas porque dejen de eh, hacer este tipo de pruebas animales, con animales ¿no? ¿no? Sí, exacto. pero eh, además es amigable esto con el medio ambiente también sí, sí cómo los, se hace eh, bueno los principales ingredientes son básicamente mantecas por ejemplo manteca de cacao el copo azul, que nosotros tenemos mucho copo azul, pero la gente no, no conoce tanto el copo azul puedo claro claro aceites esenciales ¿Qué es el, copo azul? Eh, el copo azul es una fruta del del, del beni ese por Ay, ejemplo qué rico. ese es coco naranja sí, ese coco. es un hidratante de aceite de coco con naranja no tiene nada más ¿no? Entonces, y la naranja ayuda un poquito a aclarar el tono de la piel, por las noches ah. se usa eso, ¿no? entonces es como hidratantes súper naturales, ¿no? Eh, de, que no tienen tal vez esa consistencia de crema tradicional a la cual la gente está acostumbrada, pero para hacer ese otro tipo de crema se necesitan ¿no? eh, conservantes, emulsionantes, entonces esto es así súper, súper eh, natural. Eh, uso mucho las arcillas, el carbón activado, ¿no? Que, es, que se saca de las cáscaras de las frutas. Aceite de coco, aceite de sésamo, aceite o sea, de almendras. No nada. desperdiciamos nada. No. Y los envases, en la mayoría, eh, trato que sean retornables. Son retornables, son de vidrio, de cristal, ¿no? Y si, bueno, no, no tienen el tiempo de, de devolvérmelo, ¿no? Igual que la gente lo pueda eh, reutilizar, ¿no? Que lo pueda reciclar, que le puede servir para otra cosa, pero que no termine en la basura porque no es basura. ¿Y ¿no? este ¿no? qué es? ese es un eh, hidratante de coco lavanda, ¿no? Entonces, para pieles, por ejemplo, muy sensibles, con rosácea pieles que se irritan, ¿no? Eh, niños, bebés, que es muy difícil a veces encontrar para ellos algo que no les, ¿no? Que no les cause... Claro. irritaciones. sí. Y como tiene lavanda, es muy, muy calmante, ¿no? Ayuda a dormir también la lavanda. Ah, sí, uh -huh. ¿Ayuda? ayuda. ¿Y cuál a es el proceso? ¿Cómo es que se llega a este producto final? Porque me mencionabas, sí. por ejemplo, cáscaras y demás. Y nosotros comúnmente vemos, ¿no? Sí. Y después decimos, ¿y ahora? ¿Cómo claro. lo hago? <risa> eh, es bastante sencillo, ¿no? No es, digamos, muy, ¿no? Eh, eh, no sé, muy complicado el tema de, de, la, de las formulaciones. Pero eh, lo que más importa, me parece, en la cosmética natural es el tema de las materias primas, ¿no? Que realmente un aceite de coco sea aceite de coco y no esté, digamos, ¿no? Eh, ahí mezclado con otra cosa o sea aceite refinado, ¿no? Eso también ahí uno se da cuenta que es un aceite refinado ha perdido todas sus propiedades, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no sirve como debería, o sea, no tiene el mismo efecto. Sí, porque es como que ya, ya todas las... Eh, eh, eh, minerales que tenía ese aceite, ¿no? Ya se, se fue al someterlo a, a temperaturas muy altas. Eso es un aceite refinado que lo somete a temperaturas muy altas, ¿no? Por ejemplo, el aceite de girasol que casi todo el mundo usa es un aceite refinado y es un aceite que ha perdido todas sus propiedades. Esas son sales relajantes que igual tienen un aroma bien, eh, ¿no? Con naranja y luisa, Está que tienen magnesio. Entonces, el magnesio ayuda mucho con el tema de desinflamar músculos, ¿no? Para el tema de resfríos, estrés. Es como más eh, terapéutico esas sales, no tanto cosmético, ¿no? sino es un tema más, un poco más medicinal. O sea, que tenemos de todo también, terapéutico, también, sí. medicinal, cosmética. cosmético. Y hay una línea para niños también. Entonces, que es así, niños, mamás, ¿no? Eh, que es así eh, súper natural también. ¿Y cómo es que nace toda esta idea de poder hacer estos productos que son amigables con el medio ambiente, que no dañan a los animales mm. y tampoco a la salud, a la salud de las humano. personas. A la salud de las personas, sí, exacto. Bueno, eh, esto empieza desde que yo he cambiado a un estilo de, de vida vegano, ¿no? entonces eh, en ese momento para mí no habían opciones a nivel de de hidratantes, de pasta dental, de shampoo, no habían cosas veganas en ese momento. Ahora, por suerte, ¿no? Hay emprendimientos que cada sí. vez van por el lado de, de no dañar a los animales. Eh, y, eh, empiezo yo, eh, y en ese momento he tenido que empezar a aprender desde nutrición, eh, a cocinar, a hacer cosmética, el tema de la ropa también. O sea, eso ha sido todo un cambio de, de estilo de vida en el que he que aprender como que de cero muchas cosas. Ahí se surge la idea mía de, de no poder, eh, digamos, eh, mostrar que hay otras opciones no saludables, eh, sin crueldad animal, eh, que, que pueden ser eh, ¿no? tanto para la gente que quiere cuidar su salud como para la gente que quiere que está centrada más en el tema de la belleza, ¿no? que hay opciones. Es, es, sí. Esa era mi idea, mostrar que hay otras opciones más verdes. Claro, y más saludable. Más Hablando saludable. de verdes también, aquí veo... Eh, ¿También estás con Senda Verde? Sí, sí, colaboro yo con Senda Verde, eh, con el Refugio, no sé si todos conocen, ¿no? Senda Verde es un orfanato de animales de eh, silvestres. víctimas sí, silvestres, víctimas de la caza, ¿no? Y del tráfico ilegal. Y eh, son 800 animales que Senda Verde sí. alberga, entonces es mucho trabajo. Y ellos tienen ciertos productos que... Eh, me, bueno, me dan a mí o también tienen otros puntos de venta, ¿no? Por ejemplo, estas son unas, eh, son toallas femeninas ecológicas reutilizables. Igual ellos siempre están preocupados por el tema de no generar basura, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto es así eh, reutilizable. Igual tienen desmaquillantes que ahora ya no los se puede traer, pero tienen también desmaquillantes. Y eh, yo cuando estoy en ferias, ¿no? Colaboro con Senda Verde para que también puedan venderse esos productos y el dinero vaya al, al, al refugio cada vez son más personas eh, que se ocupan y se preocupan ¿no? por todos estos aspectos, lo que es cuidar el medio ambiente, que no se genere más basura, sí, sí, sobre sí. todo cuidar a los animalitos porque sabemos uh -huh. que se hacen pruebas de maquillaje con animales sí, sí, y sí. que tampoco está bien. ¿Tú crees que se está tomando mayor conciencia, que la gente ya está como que cambiando de idea, como se dice, ¿no? están uh -huh. cambiando de chip? Y optando por esto que es más sano, además para nosotros también. Claro, para la salud. Sí, yo creo que sí, como creo que mencionaba un poquito al principio, hay un, una moda, por decir algo así, de lo natural, ¿no? De uh -huh. volver a, a un poco a lo que era antes, ¿no? Sí. A la simpleza, a lo a lo que no, a, a lo menos industrializado, ¿no? Y en ese camino de eh, dañar lo menos posible, ¿no? tanto a la naturaleza, a los animales, a, a, ¿no? al no, al medio ambiente. Y sí, yo creo que sí hay como más conciencia, tal vez no, no, no como no, nos como, gustaría no sé, a los veganos. O sea. Pero sí, sí, cada vez eh, yo veo que sí, ¿no? Hay un, un tema de respetar la vida animal también, ¿no? Desde el gatito hasta, digamos, eh, todos los el resto de los animales. ¿no? Ahora, por ejemplo, para llegar a este producto final, este dice suero revitalizante capilar. Sí, exacto. Este es una mezcla de aceites vegetales, por ejemplo, tiene romero, tiene menta, eh, tiene linaza y también tiene... Eh, eh, almendras, ¿no? Entonces es como un concentrado de aceites destinados a fortalecer el cabello, a nutrirlo, a darle brillo, que muchas veces ¿no? cuando uno se empieza a teñir el cabello va perdiendo, ¿no? el, el cabello ese es su brillo natural. Y eh, como digo, aceites vegetales, aceites esenciales y no tienen nada más, no tienen ningún conservante o emulsionante o aroma sintético, que eso pasa mucho. ¿no? Con por, por ejemplo, eh, ¿cuánto demoras? En preparar este aceite? Ese, eh, ese no es tan complicado, ese será como unas eh, media horas, ¿no? ¿En Entonces, serio? No se necesita más tiempo? Sí, porque es una mezcla simplemente de aceites vegetales uh -huh. con los aceites esenciales y, eh, y ya, digamos, ¿no? Por eso es bastante simple la cosmética natural, no es así nada, ¿no? Eh, Com, ni, compl, ni complicada ni tóxica. Y en la feria, ¿vamos a poder encontrar este tipo de productos? Sí. Esta feria que ha sido denominada Arte Al, Libre. El arte Libre, sí, estamos desde ayer hasta este viernes, en de 10 a 8 de la noche estamos en la plaza, eh, hasta este viernes, ¿no? Como así, Y ahí pueden encontrar toda la variedad de productos, pueden probarlos también, ¿no? Si gustan. Una última consulta, sí. ¿haces pedidos también? Claro, claro, sí, si ustedes me, me contactan, eh, yo hago entregas, ¿no? Y ya coordinamos algún, algún lugar y también hay puntos de venta, no sé si se los puede mencionar, pero hay puntos de venta. ¿sí? Claro, ¿Sí? ¿y alguna página, Facebook, La página está número está telefónico? Green Beauty Cosmética Vegana, estamos en Facebook y eh, el teléfono es el 784-69731. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la primera ni la última vez. Muy te vamos a esperar en una siguiente eh, para informar y que la gente también conozca que ahora pueden encontrar productos que son 100% naturales. Vamos a cuidarnos solamente nuestra salud, El medio ambiente también y a los animalitos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti Lorena por la invitación. Gracias. Me fue un gusto que te vaya. Excelente en esta gracias, feria. Muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos. Ya regresamos.